En esta tabla 1.10 hasta llegar a 2.5 por ciento. Ahorita vamos a ver unos ejemplos que a algunos sí nos conviene estar ahí. Ahora se va a presentar a más tardar una declaración el día 17. Recordarles que está todavía vigente el decreto que te permite, dependiendo el último dígito, pasar a otros días, ¿no? Esto desde el gobierno de Felipe Calderón, si mal no me equivoco. La mecánica, no vas a aplicar deducción alguna. No es que no tengas derecho, no aplicas deducción alguna. No vas a aplicar deducción alguna. ¿Por qué? Porque así está la mecánica y ahí está siendo claro, ¿de estricta qué? Aplicación, ¿no? Ahí te estoy manejando, aunque violente, un principio, pero de estricta aplicación. ¿no? Yo tengo una pregunta. Maestro, el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta menciona que todas las las personas físicas podrán deducir las deducciones personales. Esto no lo modificaron. Dicho artículo, ¿qué hacer en este caso? Ok, ese no lo modificaron, pero vayas al 152 en el primer párrafo y léale, porque ahí dice la sección del capítulo 2 del título cuarto, ¿quiénes sí? Y ahí, ¿qué cree? El régimen simplificado de confianza no está. Entonces, ¿tiene derecho? Sí, no te estoy cuartando el derecho, lo tienes, ¿no? Como todos los demás, porque entonces... No seríamos igual, no, no habría equidad, ¿no? Estamos siendo equitativos, pero el punto es que en la mecánica se me olvidó meterte. Y entonces tú ya no lo puedes hacer. Solo hay una excepción. Acuérdate que dijimos que salarios y régimen de confianza sí conviven. ¡Ah! ¡Ojo! Qué bueno, que lo acaba de, ¡Qué bueno que lo acaba de decir! Sueldos y salarios, intereses, convive con el régimen simplificado de confianza. Si tienes deducciones personales, pero aparte eres sueldos y salarios, ¿qué crees? Ahí sí vas a poder meter las deducciones. Nada más espérate tantito, porque Y recordarte que solo te van a regresar aquel impuesto que te retuvieron. No me vayas a salir con que quieres que te regresen impuesto y nunca te han retenido nada. O la otra, te das de alta también como sueldos y salarios en el capítulo primero y no tienes timbrado ni un solo recibo de nómina. Pues no va a haber ni deducción ni nada, ¿no? Entonces nada más recordarte, la devolución procede, y ahorita vamos a ver temas de devolución, Siempre y cuando tengas retención de impuestos sobre la renta. Si no tienes retención, pues ya ni la intentes, así tengas N cantidad de deducciones personales, ¿no? Adelante, maestro. Eh, qué bueno que lo plantean así, porque eh, es posible, habrá que ver cómo funciona la limitante en deducciones personales. Porque puede ser que nada más en, en sueldos eh, se aplique ahí el 15%, 15% ¿no? de, de limitante. Uh -huh. O en estricto sentido tendría que sumar el, el, los ingresos Todos. en este régimen con el de salarios para que el margen sea un poco más, más amplio. Así tendría que ser. Pero recuerda que es el que dice el que sea qué. Menor. Menor. ¿No? A de entrar... Peña Nieto te puso ahí, porque todo el mundo dijo, ay, es fabuloso presentar declaración anual, nos devuelve Hacienda, etcétera, Pero te pusieron el candado de lo que resulte menor entre tu ingreso acumulable, el 15%, y, y las la la sumas. sumas. Entonces tienes un es tope de... de la obra, reforma ¿no? también. Ahí hay los que les va a convenir, es a los que son profesionistas, tienen sueldos y salarios, que tienen tres matos en la escuela. ¿Cuál o es de el escuela detalle? Escuela, si tienes sueldos y salarios y profesionista... ¿Qué tienes? Bueno, servicios profesionales. podrías ser régimen de, y de confianza. Y servicios profesionales porque puedes entrar a reciclo, no vas a tener deducciones, claro. vas a tener más flujo, vas a tener más pagos y las deducciones de colegiaturas no están en el límite de 15% correcto, tu 15% más colegiatura. Y en automático, fíjese que está pensando, meterse como empleado de un despacho que está su esposa, ¿no? Para que le <risa> observa como empleado y por otro lado, pues cobrar en, en honorarios en régimen simplificado de confianza y las deducciones, ¿por qué las paga? Hacerse las, este, como deducciones de devolución. Puede ser que sí, pero ¿qué creen? Las devoluciones ya te van a estar pidiendo otros requisitos, ¿no? Oye, un término que estamos hablando un régimen de confianza, ingresos acumulables, Suena muy bonito decir acumulables, pero ¿Qué crees? No son acumulables. ¿Por qué? A pesar de que el término dice ingresos acumulables, cuando tú haces tu cálculo mensual, ¿Qué acumulas? Lo del mes, nada más. No es como régimen general que en el de febrero vas a sumar los de febrero, ni en el de abril, suma lo de enero, abril. No, solo los del mes. Así que, sí se llaman ingresos acumulables, pero no son las acumulables del año. Son solamente los del mes y listo, a su cálculo a ver qué porcentaje le corresponde. Llegas a abril, solo del mes. Definitivo, ¿no crees? ¿No? A él. Bueno, tabla tarifa, es igual, es igual, dirían los legisladores, ¿no? Lo que quise poner ahí es lo mismo. Maestro. Sí, adelante. Tenemos un comentario. Maestro, el artículo 151 del ICR menciona que todas las personas físicas podrán deducir las deducciones personales. No modificaron dicho artículo qué hacer en este caso. Bueno, ya lo mencionamos. ¿Qué hacer en qué sentido? ¿Va a poder proceder las deducciones Empezando personales en el en caso de otros <coughs> capítulos? No en el caso del capítulo cuarta régimen de confianza. Pero en los otros capítulos que le permite tener conforme al... 50, 151, 152, esta mecánica para realizar las deducciones personales o para acreditar las deducciones personales, adelante, pues hágalo, eso no hubo ningún cambio. Hemos aprendido de este gobierno que los funcionarios hacen declaraciones que son casi ley, es decir, lo que digan tienen mucha más credibilidad a veces vez que lo que dice la propia ley. En este caso en particular, Raquel Buenrostro, cuando presenta la iniciativa y la expone en la Cámara de Diputados, dice, cuando determinamos esas tafas, tasas o tarifas, de impuesto, que tomamos en cuenta? El impuesto mínimo incluyendo deducciones personales. Es decir, ellos desde entonces lo consideraron. Así que, así está plasmada la ley desde entonces. Vamos, queremos llamar la exposición de motivos porque esa fue la explicación que dio la propia Raquel Buenrostro. No van a tener deducciones personales este régimen. Lo dijo literalmente en la exposición a los diputados. Supongo que cuando cargan los formularios el anual, pues ya veremos que lo que dijo es cierto. Tengo una duda. Sí. Eh, si bien mencionan que reciclo convive con sueldos y salarios e intereses, pero en la declaración anual, sueldos y salarios aplican una, una tarifa anual diferente a reciclo. Ajá, ah, ojo, para eso. Has visto cuando presentas la declaración anual que viene actividad empresarial y te te dice que pongas hasta el estado financiero, etcétera, y por otra parte, servicios profesionales que están dentro del mismo capítulo. Seguramente, lucubrando, pensando, lo van a hacer igualito, es decir, sueldos y salarios aquí y régimen simplificado de confianza bajito en otro apartado, pero es la misma declaración, ¿m? es el mismo contribuyente. Lo van, quiero pensar y aquí lo estoy yo maquilando, lo van a dejar de esa forma. ¿Por qué? Bueno, es lo que han venido haciendo con el mismo este, capítulo eh, segundo en la sección primera. ¿no? Hoja 2, deducciones podría... personales, hoja 3, las bases grabables que enfrentas, ahí cuando están las bases grabables que enfrentas con todas las deducciones personales, supongo que ahí ya no va a venir nada de reciclo. La parte donde ya vienen las bases grabables sumadas. Entonces podría decirse que va a ser una sola anual, pero diferente, dos cálculos en una sola. Deducción? La anual de reciclo es meramente informativa. Salvo que tengas muchas retenciones. Ah. Es que ahí se va a dar mucho. Mm. Correcto. Correcto. Yo veo un tanto complicado que me integren a la misma. Digo, viendo cómo están los software de SAT, no veo cómo puedan empezar a recibo el anual que tenemos hoy. Lo veo complicado. No, casi. Tengo tu respuesta. Va a ser, casi casi estoy seguro que va a ser como lo acabo de mencionar. Te va a aparecer saldo a favor en conjunto de los dos en caso de que lo tengas, pero te va a mencionar vía resolución miscelánea, Pero para esto necesito varios requisitos. Mándame el estado de cuenta, mándame etcétera. Tú, toda, todos tus papeles de trabajo para que acredite esta devolución. Y Ahí con firma sí. electrónica, cosa que ahorita no tienes citas y seguramente no vas a tener la firma y entonces tú ya. Se va a minorizar la... Para estar en, en régimen de confianza, <coughs> dice que tienes que tener tu firma electrónica para marzo de... Correcto. Entonces. Ahora, lo que yo creo más bien es que, o lo más simple, a lo mejor a mi, a mi punto de vista es que el régimen de confianza entrará en mis cuentas, como un nuevo apartado, y ahí sí presentamos. Le vamos a mandar tu, tus, tus menciones al equipo de, de, este, de software del SAT, ¿no? Esperemos que, que nuestra. Para Raquel Buenrostro nos, nos escuche. Quién sabe qué va a pasar en ese sentido, ¿no? Está chido esto, ¿eh? Bueno, para, para lo que está comentando de, de reciclo, ¿qué eh, haces en la generación de bienes también, ya sales de. ¿Del régimen? Bienes es que no convive la generación de bienes con ellos. Ok. Ya, lo que, nada más para confirmar lo que está diciendo uno de los compañeros, si tenemos ahorita a la fecha asimilados honores profesionales y arrendamientos ¿puedo optar por eh, irme a recibo Siempre cuando a partir del 2022 no tengas similador, o sea, no importa que 2021 haya tenido asuminado. Correcto. Si yo si yo voy a, a pasar mis amorales al 100% por con facturas o recibos de respuesta, y el arrendamiento pueden conmitir los dos. Sí, ya lo decía José José, lo pasado, pasado. Okay, gracias. <ríe> Salida del régimen, ¿cuándo sales de este régimen? Omitir tres pagos mensuales. Ya estás dentro, pero omites la presentación de declaraciones. Y ya nos habla de pagos, ¿eh? Omitir tres mensuales. Que no presentes declaración anual. Adiós, bye. Y cuidado aquí, no emitas el CFDI o no presentes declaraciones. Ellos están basando, o van a basarse en la información de terceros. Que tal vez pueda ser la DIOT, tal vez pueda ser los estados de cuenta, Tal vez pueda hacer una denuncia anónima de la ex esposa que no te quiere, tal vez pueda hacer un sinfín de cosas, las cuales el SAT voltea y te diga, ah, caray, como que no me cuadra tus importes que están en esta cuenta con lo que declaraste en tu, eh, valga la redundancia, en tu declaración. Amenazan con que venga precargada. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Eh, aquellos que salieron, como se los dije eh, al principio, pueden regresar sales, pero al otro año disminuís tus ingresos, puedes regresar, sí, lo que cosa que tenía el RIF. Quienes no pueden tributar, y antes de, de hablar quienes no pueden, falta porque no va a dar mucha luz en este sentido. Socios, accionistas o integrantes de personas morales o partes relacionadas, pa' afuera. Es decir, soy agape, pero soy parte de una asociación, para afuera, así como está escrita hoy en día. el extranjero con los establecimientos, bueno, me parece correcto, ¿no? Cuente con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, también, y lo que acabamos de hablar, bueno, aquellos que comen como honorarios comisarios, como administradores o personas físicas de asimilados, todo este tipo de manejos, pues aquí van para afuera, ¿no? No podía, no podría yo estar en su caso, bueno, ya desde de entrada como una sociedad civil para afuera. ¿no? Socios de una sociedad. Ah. Perdón, a nada más me quedó una duda. Eh menciona usted que si los ingresos disminuyen, o sea, puede salir y volver a entrar al régimen, pero en la lámina donde dice salida del régimen si yo caigo en cualquiera de esos tres supuestos, entonces ya no podría volver a regresar. Sí, puede salir y volver a regresar. Si tal vez fue parte del socio, era, era de la sociedad, ya lo expulsaron, le dieron eh, adiós a la sociedad, ¿puede regresar al régimen simplificado. Sí, porque ya estoy cumpliéndote. Con la regla. En la lámina anterior, donde dice que si omito tres declaraciones. Ah, es que. En, en ah, esta, ojo. En esta provisión Ojo, sí. aquí sí. Okay. Ya no regresas, ¿eh? No me, no me presentes declaraciones, para afuera. No me presentes anual, para afuera y no hay regreso. O haya discrepancia, peor tantito, haya discrepancia en tu, tus comprobantes fiscales, para afuera. Sí, en ese escenario es donde no hay vuelta atrás. Solo en ese escenario. ¿Qué otra cosa? Aquí. Bueno. Agapes, 100%. Agapes, 100%. ¿En el momento que tengas 1% de algo más? Estás fuera. ¿Qué, qué vendría a ser esto? Bueno, no tener la excepción de los 900 mil pesos. Es decir, salir al régimen seguir es, o poder, o poder es, pero sin tener los 900 como ayuda. Ajá. Siempre y cuando no se rebasen, obviamente, los 900 mil pesos. Y en su caso, pagarás todo lo demás en el caso de pasar como eh, régimen simplificado de confianza. Enrique menciona algo muy importante. La ley no es clara y no nos dice, bueno, en caso de pasar de los 900, eh, imaginemos, eh, facturé un millón. Este millón me toma en cuenta para el 1% los 100 mil que me. o el millón. ¿Sobre cuánto voy a pagar el ISR? Desde mi punto de vista, lo que yo apuesto es lo... ¿Por qué? Ya vimos la historia pasada en el caso del régimen simplificado de confianza etc. pero si es cierto, no lo deja claro ¿eh? Además de que algunos agapes me han dicho, yo no soy exclusivo ¿Qué puedo hacer? Pues mira, puede ser régimen de confianza Oye, pero no soy exclusivo Sí, tu castigo por no ser exclusivo es que no tiene la exención de los 900 pero sí puede ser régimen de confianza. ¿Qué va a pasar? Todos tus ingresos van a la tarjeta del 115225. Ahí es precisamente bajo ese razonamiento que decimos, ah, pues entonces el premio para los que son exentos de 900 mil es que no paguen de los 900 mil más que el copetito, lo que se exceda, y eso sí al porcentaje, para castigar a aquellos que no son exentos y que no son exclusivos, decirles esto sí el millón doscientos, ese importe, en ese momento pagas con la tarifa, como cualquier otro mortal del régimen de confianza, seas o no agape. Eh, maestro, aquí los los novecientos sería una exención, exención al año, ¿Verdad? O sea, Exacto, desde el primero de enero tiene los 900 No sería correcto que yo novecientos mil lo divida entre 12 y, y diga, no, pues si rebasa esa cantidad, ya pago. ¿Cuál es el detalle? Imagínate que eres, que es lo que estamos diciendo de los acumulables que no son acumulables. <risa> Se supone que no haces tu declaración acumulativa, pero aún así vas a llevar una tablita donde digas enero, febrero, marzo, abril, oye, llevo cien mil, van exentos. Llevo 500 pero acumulados 600 todavía van exentos. Llevo otros 100 pero van 700 acumulados, todavía van exentos. Oye, ya, ya me pasé de la exención. Bueno, suena muy bonito este impuesto, salvo un pequeño detalle. Cuando lleguemos al tema de retención, ¿qué crees? El que me tiene le vale. Ah, sí. Sean mis primeros 100 mil del año, le vale, me tiene que retener. Ahí vas a pagar. Volvemos a lo mismo. Págame poquito, pero págame. Ahora, ¿qué va a tener la autoridad en este ejemplo que acaba de hacer él? El comprobante fiscal digital. En automático, sé quién... Nada más con que le ponga ahí algo en Excel que le diga, cada vez que me pasen de 900 que me voten rojo. Tú ya, me va a votar. Dirías ¿no? tú el algoritmo que piensa ¿no? Ese algoritmo que anda ahí en el sal ¿Qué va a pasar? Bueno, obligaciones. Tener RFC, obviamente, y mantenerlo actualizado. Contar con, fiel, con firma electrónica, un requisito para todos aquellos RIF que a lo mejor les toque pasar y que seguramente nada más tienen contraseña, pues ya vayan sacando la cita. Eh, informarles, no sé en qué día salen de vacaciones, creo que el 19, ¿no? Salen de vacaciones o ya desde el Maratón Guadalupe Reyes a partir del 12 ya valió, entonces <risa> seguramente lo no van a encontrar. Emitir los FDIs de todos los ingresos cobrados, cuidadito, pago en una sola exhibición, cuidadito PPD, pago en de o diferido, aguas, porque ahí se les va eh, en el momento lo que te pasó en el momento de emitir el pago en una sola exhibición y de repente el SAT ya me está diciendo que tenía que declararles ingreso, pero todavía no me pagan, pues es que tú ya les dijiste que ya te pagaron, ¿no? Esa es la famosa regla 27143 de la miscelánea, que muchos han querido interpretar a su gusto, la, la asimilan mucho a la del recibo de pago, ¿verdad? ¿Qué dice la del recibo de pago? Puedes emitirlo para el día 10 del mes siguiente y alguien escuchó eso y dijo, ah, entonces si le emito PUE, me la pueden pagar el día 10 del mes siguiente, no. Si la mites PUE, te la pueden pagar cualquier día del mes, del mes. ¿Cuál es el detalle? Que algunas personas tienden a decir, no hay bronca, te la pago la mitad ahorita y la mitad del mes que viene. Y sigue siendo una factura PUE. ¿Cuál es tu peor castigo hoy día? Pues sí decirle a la autoridad, ¿qué crees? Efectivamente, no era PUE, no me la pagaron. Ahora, ser régimen de confianza y hace es esto, ¿qué va a pasar? Me vale, está precargada. Ahora, consejo que les podría dar es como en la tiendita ahí de Santa Marta, Caticle, que vi en algún momento, no te daban el refresco si no le dabas los 10 pesos, es decir, dando, dando, ¿no? Entonces, <risa> igual, si no me pagas, no te doy el comprobante fiscal, o sea, dando, dando, porque te puede decir, es que hoy queda el pago y es el 30, ¿no? Es que hoy sí te pago los 100 mil pesos, ahorita te hago la transferencia, y es 30 y mañana es primero, ¿y qué crees? no ¿Me emitiste en pago una sola exhibición? ¿Y qué crees? Tú pues no te deposito. Y a ti se te olvida a lo mejor cancelar el comprobante fiscal. Vas a tener problemas porque ya te acumularon, ¿ok? Entonces ahí, como le decían en esa tienda, tú me das el refresco y yo te dejo los 10 pesos, ¿no? Este, Consejo, adelante. Hay una pregunta. Eh, no sé qué tan, tan, tan, qué, qué tenga de soporte lo, el comentario que voy a hacer. Es sobre la cancelación. Eh, tengo entendido que hay dos cambios en materia de cancelación. Primero, general, de que, de que cuándo se va a cancelar, porque el procedimiento ya actual de, de solicitud y de aceptación, pues ya de por sí ya han dado muy fuerte, pero ahora con el tema de cuándo puedes cancelar, ahí sí no sé cómo, cómo queda el, si el código o nada más respecto de este régimen. No, queda en código. Queda en código. De hecho, es un cambio que vamos a ver ahorita en código. Fiscal. Ah, ok. Sí, sí, lo vamos a ver. Y, y en el tema de, de reciclo, no, eh, ahí sí desconozco si le prohíben hacer cancelación o cómo queda no, ahí el, no, el punto. No, no, no, para nada. Aquí el detalle que estamos diciendo es que en esta opción, si un régimen general hace la factura el 29 de enero y se la pagan el 2 de febrero, pues, ¿qué va a hacer? Lo acumula en enero, febrero, pues, son ingresos acumulables. Pero imagínate en régimen de confianza, no va a poder hacer eso. Es en el mes que lo percibió. Ahora, para, para morales, ahorita va a haber otro cambio, que si no tienes el comprobante en el mes, Dios, una, dos, yo les preguntaría a todos los que están aquí, para personas morales, régimen simplificado de confianza, ¿opcional o a fuerza? Por otro. Ay, obligatorio. ¿Ya se dieron cuenta cuánto paga? tu sociedad civil, con tus anticipos de rendimientos, que veníamos bien bonitos manejándolo, una chulada. Ya te diste cuenta que pagaba siete mil pesos y ahorita va a pagar sesenta y cinco por el ingreso del mes pasado. Sesenta y cinco, el fisco sí, pero me lo tenías que pagar a final de año, sí, pero no es lo mismo el peso de hoy, que el peso del futuro, ¿no? En el peso del futuro, con la inflación, pues ya se devaluó, yo te pago lo que tú quieras, ¿no? Ya se fue devaluando, pero ahorita me lo estás pidiendo en este momento, liquidez, Liquidez. Vamos a necesitar liquidez, cash, flujo. Y ahora vamos a andar como con el IVA. El juego del IVA es te paso la papa caliente, tú pásale la papa caliente, tú pásale la papa caliente. Las deducciones ahora vamos a andar correteando. Factúrame factúrame, factúrame, factúrame, factúrame, factúrame, factúrame, factúrame, como locos. Te hago un depósito, pero que quede hoy la factura. Entonces, vamos a ver quién se queda con todo el ingreso, ¿no? Porque al final nadie va a querer tener dinero. Todo... todo, todo. Sácalo, todas, sácalo todo, sácalo todo, sácalo todo, nada más que ojo, hay cambios en el CFDI. uso del comprobante fiscal, en las claves que corresponda, lo que me estás diciendo que te dedicas a lo que estás haciendo, ejemplo y aquí viene un clásico, Diego le llegaban, contador Diego, fíjese que soy el carpintero de la esquina, he visto que ustedes contaban así, no me quiero dar de alta, pero no podría usted emitir este un comprobante de trabajo de carpintería, cuánto es, pues son diez mil, okay, le cobro diez mil más el IVA, los 1.600, ¿no? Entonces, más otro porcentaje, ¿no? El 2%. me bueno, queda el 2% para Comisión, dos. ¿no? Comisión y el 16% del IVA, ¿no? Según yo. Yo cobraba así. Digo, no, no. Emitía el comprobante fiscal porque resulta ser que Diego no se habían dado pero cuenta, pero era RIF, ¿no? Entonces, también tenía beneficios del régimen de RIF en la incorporación fiscal. Emitía el comprobante, él dice que se estaba por servicios, ¿no? Ya es que también te permite ponerle servicios de no sé qué pero jamás por carpintería, ¿no? No había esa obligación. Cuidado, porque el SAT te va a detectar y va a decir, ah, caray, esta persona dice que es por tal servicio, ¿por qué está dando trabajos de carpintería? Lo voy a reclasificar, te va a sumar la actividad, primer punto. Pero segundo, el 86, 83, fracción cuarta o tercera, que nos habla de las multas del comprobante fiscal. Por haber emitido un comprobante fiscal, ¿de manera qué? incorrecta. Correcta. Y ahí te sumo un 108 ¿No? El código fiscal de la federación para ver, es que también esto lo utilicé para disminuir la base, ¿No? Y a lo mejor no te voy a fincar algún delito, ¿No? Porque pues me voy a gastar este, mandándote algún tipo de oficio. Pero mientras ya te metí el terror que te metió tu ex cuando te divorciaste. ¿Otra vez? Tenemos una pregunta aquí en. Central. De confianza. A ver, va a tomar la palabra. Veo, veo un complicado que sea. Por la parte de los PP, entra, 10 días. ¿Por qué? Yo no de... no el día, ¿sí? Va a haber un cambio para complementos de pagos también. Dos puntos, viene la nueva versión. Ahí te voy a amarrar con nuevos nodos bien bonitos. Sí. Adelante la persona que está, Emanuel. Eh, ¿Eh? Alma, adelante por favor. Gracias. Hola, buenos días. En la lámina eh, 29 en donde dice, en la tercera opción, cuente con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. ¿A qué se refiere? Y la otra pregunta es que se cortó cuando solamente ya escuché que será necesario la firma electrónica despuésito del tema. No sé si me pueden apoyar. Gracias. Bueno, soy un empresario régimen general. Y en algún momento, eventualmente, se me ocurrió hacer una inversión en, en tierras de las Islas Caimán, en el Centroamérica, donde hay baja tasa impositiva. ¿Panamá? Panamá. Oye, gracias, déjame de anotarlo. Entonces, <risa> cuando hago ese tipo de inversiones, tengo un ingreso adicional y la autoridad me lo clasifica como régimen fiscal preferente. Por el hecho de tener ingresos de ese tipo, yo no podría optar. Nada más que esto es igual que el siguiente supuesto. Si yo en 2022 prometo portarme bien y jamás volver a tener ingresos de ese régimen fiscal preferente, puedo optar. Pero uh -huh. en el momento que en el 2022 me caiga un pesito de mi inversión en Panamá, vámonos, afuera. Okay. ¿Y de la firma? Ah, recordarles que en este caso el régimen simplificado de confianza obligatoriamente tiene que tener firma electrónica. Es un requisito, quieras o quieras, para poder actualizar. Vamos a ver si en resolución también nos dan el chance del uso de la contraseña. Vamos a ver. Sí. Ok, si al, entonces es renovarla en caso de, ah, hay algunos que sí las tienen, pero ya las tienen por esto de la pandemia, no las renovaron, o no se presentaron en tiempo, Este las renovaciones no procedería. o sea, ¿es por primera vez o es vigente la firma? Vigente. Mi gente, en el momento que van a optar por ser régimen de confianza. Ok, gracias. No sé si para enviar tu actualización, es lo que estábamos hablando, si para enviar tu actualización te vaya a solicitar, fírmala con, con, con Fiel. Si no, no te, no te paso al régimen simplificado. Puede ser que ahí metan el candado. Puede, ok.